Los poetas, siempre pensando en la proa hundida, en vez de cantarla al surgir de las olas, no os fijéis solo en el agua que latiguea, ni en los cormoranes que llegan al nido estirando el cuello como el brazo del cartero que entrega un pésame. Las tormentas que azotan Sayoa, la noche en vela por el viento, no son nada que pueda apagarte, porque ardes dentro. Tú mismo eres el brillo en los cubiertos y el puchero, luz de la ventana cada vez menos turbia. Tanto pensar que la nada era nada, tanto pensar que en ella no había mundo ni residuo, ni brea, ni caballos, ni cuentas, ni teoría de las cuerdas, ni calles, y estás tú en ella, ocupándola siempre, horizonte suyo. Otro la llenará cuando vayas a por leña haces de tu caja. El espíritu es lo sucesivo, lo que no se esfuma, aunque la proa tarde en reflotar bajo un bozal de gaviotas y tú estés en el puerto sin saber qué aguardas del mar, si corales o la fuerza de los vientos, o que ponga boca arriba el cuerpo que te entrega.